¿Qué crees? Van a ser las 2 de la mañana, las 2 de la mañana van a ser, mira 2 de la mañana yo... bueno, me quedé ayer, eh, ¿no ayer, ayer, ayer, terminé Half-Life 2 Y no tengo con qué mierda jugar Y que básicamente estoy al divino botón Estoy al pedo Quería hacer un directo pero no se puede porque en realidad el streaming eh, en realidad no habría que usarlo por el ancho de banda porque todo el mundo está viendo Netflix, todo el mundo está pasándola bien y lo que menos quieren ver un pelotudo frente a un monitor, lo, lo entiendo totalmente, lo entiendo totalmente. Pero también me pasa que estoy sufriendo la abstinencia de decir, bueno, no vienen mis amigos, no, me puedo, no puedo encontrarme con mi hijo, no puedo hacer nada, estoy acá encerrada con un perro. Eh, creo que mi perro tiene más libertad que yo. Pero bueno, estamos acá haciendo el aguante de la cuarentena. Haciendo, ¿cómo será que me puse hoy con, con mi socio? A ver si podemos hacer unos video mangas. Y yo después voy a hacer video cómics, que es lo que lo, realmente lo que yo quiero: hacer video, video cómics. Y, y haciéndole de frente a. Porque yo creo que esto va a el largo, no solamente van a ser 15 días o oh, hasta el 31, como decía, hasta el 31 de, de marzo yo creo que va, va a ser para más largo y perdón lo bueno es que no cortar la birra es lo más importante seguramente lo van a cortar en algún momento porque hay cada noticia cada pelotudo que te contás hoy en día que seguramente va a pasar, va a terminar pasando van a decir, gente no se vende más cerveza, no se vende más alcohol porque por culpa de estos pelotudos. Y yo no entiendo totalmente, pero la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Eh, que, que, bueno Como hablaba, estoy, estoy, estamos armando un proyecto como para que la gente también se distraiga un poco, haga un poco de, de otras cosas y nosotros eh, vamos a dar el que, que, que podamos apoyar eh, que podamos ayudar y apoyar a, a, este, a este momento que lo estamos pasando todo como el reverendo jefe seguramente unos más que otros. nos dijeron que los monotributistas no iban a dar mil pesos bueno, pero no, en realidad a veces uno con eso no, no alcanza pero bueno, al menos algo es algo, hoy además estamos hablando de un tema de salud así que prefiero Migajas antes de perder la vida. Así que... Bienvenido sea de donde venga. Después... Eh, ¿Qué quería hablar. Ah, sí. Cómo me divierto con el tema de los... De los memes y los videos que nos ayudan mucho. Hoy estaba mirando. A ver. Creo que tengo que tener uno acá. A ver. Este lo acabo de ver hace 23 minutos abrir el barro lo subió ese está buenísimo porque es pota, esto es real a ver... a ver... a ver... para... para... para... para... para... para... para... para... para... a ver. para... para... ahí ahí está ahí está por favor ayudanos a difundir estamos en el... aeropuerto de Bogotá Dorado, somos más de 200 argentinos de diferentes aerolíneas que nos tienen a las vueltas con los vuelos y no nos dan ninguna solución. Hoy se cierra el aeropuerto y no sabemos cuándo volvemos a Argentina. Y flaco, ¿quién te mandó a que te vayas a la mierda cuando te avisaron? Una cosa es que vos tenés ahí en febrero, bueno, si te fuiste en febrero no hay ningún fucking problema, te fuiste en febrero. Vos no sabías que iba a pasar todo esto, pero... ¡Forro! Hay muchos forros que están llorando y que quieren que ahora Argentina los traiga, él pará, papá que que vamos a pagar todo encima de nosotros siempre tenemos para pagar todo flaco si la fuiste a pasar bien bancate la pelusa ahora pero en realidad quería ver a, eh, mi amigo Javier subió mi amigo Javier subió ellos... ah mirá, mirá, mirá, mirá, que, mirá que me estoy viendo recetas ellos pusieron, ellos pudieron... pusieron, pusieron mira Pudieron estar 70 días encerrados en una mina a 702 metros de profundidad, sin agua, sin comida, sin comodidades. ¿Qué te cuesta quedarte en tu casa dos semanas, la concha de madre? Apoyo eso, apoyo eso, apoyo. Es verdad, es verdad. Ellos no tenían puta <risa> No, es mentira, es mentira. Había en el parque estaban casados. Había... Es más, me acuerdo muy bien que había un boliviano que estaba metido con dos minas. Era muy hijo de puta, era un crack el chabón. Es más, yo creo que el chabón no quería salir de ese pozo porque después se enteró de toda la mierda cuando pasó todo eso. Pero, un crack. Eh, resistencia, to... no, bueno, lo que pasa es que hay video, hey, Darth Vader, antes de Antes... <ríe> ese es muy bueno. Más <risa> tenedito Borracho pero responsable <risa> Hijo de puta, tienen cada una, tienen cada una salida ¿Cómo se llamaría el libro de tu vida? La primera letra de tu apellido La primera letra de mi apellido Lo horripilante Y mes de nacimiento Batalla, y el último el número de tu teléfono El último número es el De un soñador La respirante... ¿Cómo dije? La, la respirante batalla de un soñador Ese sería mi libro Creo que pega perfecto mire La respirante batalla de un soñador Pega tal cual No sé qué es eso Estoy vivo mantenga estoy vivo estoy ayer fuimos asaltados por cuatro frentes armados no, no, no, no, mi amigo, es un amigo Pero después hablaré con él ¿Qué Este Pablo o sea, tenga Gatica estuvo muy bueno, me hace cagar mucho la risa la verdad Que fue una joya que me encontré en el, en el aeroparque, que agregarlo fue lo mejor que... Es un meme, pero de los buenos, ¿no, boludo? Windy Gear. No sé por qué no tengo, pero... Debe ser por dos grandes razones que no tengo. <ríe> Messi, el loucha asesino. No, vamos a buscar a ver vale, vale. vamos a buscar el video que me puso Hyde el Javi... ¿A ver, subió? a ver qué subió. No, este está muy mano contra pa ¿Para Dale. Dale. ¿Para No No No ¿Pero no a ¿Pero no entendé? ¡Pero no qué no entendés? ¿Qué no entendés? ¿Para ¿Para de no, no? sí! ¡La ¿Qué concha madre? No? ¡¿Qué la no, no, no tengo nada, más, ¿Se me familia, Ay, no tengo nada ¡Se la concha de tu madre por culpa tuya! ¡Parejo! ¡Me lavo la mano todo! ¡Me, me lavo la mano! No pasa si no la no, cuarentena, no, no, la concha de tu madre?! Ay, bro, ¡¿Cómo así? Me lavo la mano, dice pendejo pelotudo. Me lavo la... Me lavo la mano... Y sí te está lavando la mano de que saliste, la concha de tu hermano. ¿Cómo? ¿Qué vas ¡La, la cajeta de tu acríe. madre! ¡Una mano atrás! ¡Poné mano atrás! hago ah, la cuarentena bien como te hago ah, bueno, ¿La, la cuarentena fe? como sé pero pero tú estás pelotando afuera cómo se ve? cómo es eso Pe un y para el otro lado te he repodrido la concha de tu madre ya te dije toda la noche bueno si así me pino más adentro no me más toda la noche no si te vieron nadie a la sierra la concha de tu madre venía con la bici <ríe> ¿Qué bici la concha de la te dijeron que no salga no si yo lo que estaba diciendo el otro día, los pendejos de unos pelotudos. Yo en su tiempo habría sido igual, pero... Bueno, ahora sí entendería. ¡Concha de tu reputa madre, hijo de puta! ¡Oyate acá! ¡Quédate acá! ¡Quédate ahí, pochado ahí! ¡Quédate ahí! ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? ¡Síguense! A tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa la concha de tu madre. A tu casa, a tu casa, a tu casa, vamos, vamos, vamos, desaparezca, hijo de puta. ¡Desaparezca de su casa, de la concha de tu madre! ¡Señor de la Es bueno. uh -huh. una persona en es Italia. Esto es una persona en Italia. Vean bien Sí, sí, sí. Bueno. ¿Usted nos vio en el video? ¿Lo vieron este video? Los dos vieron el video. Una persona que está su a la medida respiradora en Italia. ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿Usted quiere? ¿Le qué preguntando? ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿No quiere que esto llegue acá? Pero recién llamamos sus padres. Diciéndome que le prohíbe salir afuera. ¿Por qué se escapó? Sí, no lo olvides ser de tu novia. Yo no olvido de mi hijo porque él tiene que seguir con su novia. Yo ayer tenía que buscar a mi hijo y no lo fui a buscar. Sí, la concha de tu hermana. Mi hijo el otro día me llamó, me dijo que me quería, que quiere venir, se puso malo, está, está malo, está, mal, está mañoso porque él quiere salir, quiere venir a jugar, quiere estar conmigo y yo no me puedo, me, no me puedo encontrar a mi hijo y este pendejo de mierda a sale a hinchar las pelotas pero bueno como dije la otra vuelta son pibes qué le vamos a hacer o sea están en época de, de rebeldía que para ellos la ayuda es la ayuta, la ayuta porque yo también viví esa época, la ayuta, la ayuta de hijo de puta y yo no entendés a veces, muchas veces en esa época esos pendejos no entendés, la postura de que en realidad están ahí para salvarte la vida, no están para cagarte la vida no te digo que hay policías corruptos porque los hay, sí, obviamente, pero en este momento y en, este, y en, este, en estos momentos, en estos casos, estamos hablando de que ellos están trabajando para nosotros, junto con las personas de salud, con los bomberos, con, hay que aplaudirlos a todos. Es y si le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años, que no puede ver a su padre. Y si usted tiene 16 y no entiende, no tiene gente, tiene que entender eso. ¿Me no entendió lo que le estoy diciendo? Responda no fuerte, ¿sí o no? Usted, ¿a dónde iba? ¿A bailarle con una amiga? ¿A ¿Qué iba a bailar con una amiga? ¿A la casa de la hermana? ¿A ¿Qué mierda iba a pasar en la casa de la hermana? ¿Está enferma y usted qué quiere acompañarla? Quédese en tu casa. Quédese en tu casa. Hágale saco a su padre. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende bien lo que le estoy diciendo? ¿Tiene proyecto de vida? ¿Usted tiene 16 años? ¿Tiene proyecto de vida? Si tiene proyecto de vida, tiene ser su casa. No se mueva de su casa. Y usted también. Son jóvenes, tienen que entender. Tienen que entenderlo. Cuando vienen a la comisaría, no me dé cuenta, la verdad tiene razón. Sí, señor, no señor. Es una joda esto. Quédense en su casa. Se terminó. Y usted, y usted lo da lo que le hace falta, que los traigan y los a matar en el oro para no, no, que entiendan porque sí. Si le hablan no entienden, si lo restan no entienden, si les lo digo no entienden, entonces ¿qué hay que hacer? No lo no quiero ver más en la calle, hágale caso a tu padre y usted no acompaña a nadie. Este, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, duro? duro, dale, duro. Sí. Lamentablemente algunos pelotudos aprenden a golpe, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Más, es muy curioso, ¿te has dado cuenta desde que? Se pusieron muy intensos, no hay suicidios, no hay, no hay nada. La feminazis no han salido. No, ¿Qué onda? No, no es el coronavirus o la coronavirus ni nada de. de, de... con E. Nada con E. O sea, ahora decime la feminazis sí, y que están mal en contra. Y los doctores ahora que están ayudando para salvar vidas, no para, para matar vidas, están ayudando para salvar vidas. ¿Y ahora? Pero bueno, a ver, que... Ah, el perrito, ese lo del perrito, este lo vi el otro día. Bueno, este es el, es el, el canal de mi amigo. Oye, si, ¿sí? ¿qué te pasó? Eh, eh, eh me caí. Júpil, A ver, vamos, vamos, no, Y por ahora no, no, no, Minuto no mira, para acá hay varias bizarreadas. Entremos a ver las bizarreadas que hay acá. Dale, carga porro. Porro. A ver si se ve bien. Porque tengo una mejor cámara. Ahora sí, ahora sí. Ah, está muy bueno, es la uh, buena iniciativa que está haciendo. Esto, es muy loco, esto es muy loco, por ahí la gente de Buenos Aires no va a tener, pero o, de otros lados pero no va a tener pero esto es muy loco Esto es un bajón por ahí, guarda de man, 10 aplicaciones tío, 10, 10, 10 aplicaciones Sobrevivir a cuarentena con chicos y ya para juego para hacer en casa Uy oh, bueno no me hablen porque yo quiero que mi gordo se ah Oh, qué bonito yo, Mi gordo, la, la última vez que vino mi gordo Apenas entró, le dijo a mi vieja, le dijo a mi vieja, a su abuela Dijo, abuela quiero que me hagas tortas fritas Y pra, o sea haceme tortas fritas porque es la que va, o sea, haceme tortas fritas y hizo unos gusanos, unos gusanos de la y lo dijimos, <ríe> fue genial, digo. O sea, que extender la cuarentena, lo vamos a hacer. Está perfecto. No va a andar, antes de. antes que.. Antes que Fernández, Meleya lo hizo acá en la isla, así que si el Tierra del Fuego no tiene caso de coronavirus, es gracias a Meleya, en realidad. En realidad yo.. No, estaba muy a favor de él Porque... Yo nunca muerto a nadie acá en la provincia, pero la verdad que está haciendo una cosa bien, me parece excelente lo que está haciendo la otra, la app Esto es importante Para hacerse el autotest Es importante Si pueden entrar ahí a minutos prohibidos eso era muy importante para nosotros para. pará oh que bajón no, nos dice de Villarra pero parece que lo sacaron ese es los chicos para mantener limpia la ciudad Sí, la verdad que yo apoyo eso a full 10 de 10 likes de like la verdad que hay que tener muchos cojones para andar eh, laburando en estos momentos, sí. Eso me merecía porque lo dudo. Por ¡Oh, qué loco, qué loco! <risa> ¿Qué meme? Si ¿Sí sales de casa, ahí Lo que pasa es que hay gente, bueno, hacen esos memes, pero la mayoría son pendejos. Tienes que entender que lo estás haciendo por un bien común. estas cosas no pueden andar ¿cómo carajo puede haber un choque cuando la ciudad está casi vacía? la concha de tu hermana no puede chocar boludo acá es un tema atroz el tema de los choques son pelotudos importantes pero los importantes son acá ¿eh? cargando No, me sacaron las noticias bizarras A mí hay no, noticias bizarras y me han sacado, toma ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lo voy a dejar acá por ahora Porque ahora voy a la parte 2 con el tema de YouTube eh, si no hago directo es por el tema de para no consumir ancho de banda porque el directo come, consume mucho ancho de banda Y lo ideal sería que no nos quedemos sin internet todo el mundo Entonces es preferible subir un video y que se tome su tiempo antes de que estemos consumiendo mucho ancho de banda Y estemos matando lo que es el tema de el tema del Internet en Argentina, porque los medios, y eh, muchos medios eh, de YouTube que realmente informan, sería bueno que sigan estando al aire en, en, en streaming y todo eso antes que, que lo tuviesen como las nuestras. Así que sería muy importante que, que eso se mantenga y que seamos responsables también en el uso del, del medio de, de comunicación para no joder el tema de, de, de, de internet, porque si nos quedamos sin internet, porque colapsa estamos hasta la bola todo. Ahí sí que estamos hasta la bola todo. Yo, yo lo sapo, como digo, yo lo sapo porque en ese momento me pongo a diseñar todas las otras cosas. Sé dibujar, me gusta dibujar mucho. Si ahora me voy a poner a dibujar, o en un momento me voy a poner a dibujar, pero la gente que no hace eso y se le colapsa internet, van a estar hasta la reviendo la, la, la, la chota. Así que sean prudentes y no usen el streaming por pelicidad. Así que el video lo dejo hasta acá y ahí sigo la segunda parte.